Es el primer algoritmo de ordenamiento que vimos que se llama burbujeo, más allá de que tiene varias versiones que ahora dentro un, de dentro un ratito yo les voy a mostrar tres variantes que, que tiene este algoritmo. Vamos a tratar de primero nosotros llegar a la conclusión de, que, de qué es lo que hace el algoritmo, o sea, cómo son los pasos que va dando, para después ver cómo podemos programar esos pasos que, que va dando. Ayer ya habíamos arrancado con, con una idea, con una propuesta, o sea, imaginemos que yo tengo un array, este es el índice de, de mi array de elementos, o sea, es un array que tiene nueve elementos, estos son los valores iniciales que tendría ese array, y a lo que yo espero es llegar a tenerlo ordenado de esta manera, ¿sí? O sea, de manera descendente. El número más grande sería el primero y... En la medida que voy avanzando en el índice, me voy encontrando con un número o igual o menor al que tengo en el paso anterior. ¿Está bien? Entonces, lo que se pretende es. Desarrollar un algoritmo que me permita ordenar de manera, en este caso, descendente. En la medida que vamos a ir haciendo los pasos, vamos a ir resaltando qué con qué estamos comparando y vamos a dejar indicado acá, nos vamos a dejar una marca, si, si terminamos haciendo o no un swap. ¿sí? Swap era eso de enrocar, o sea, cambiar dos cosas de lugar. Ya sabíamos que se llamaba swap, ayer lo aclaramos. Eh, y se trata más o menos de, si yo quiero suapiar lo que hay en la posición 0 por lo que hay en la posición 1, lo que estoy haciendo es eso, o sea, copio lo que está en la posición 0 en una variable, lo que está en la 0 lo reemplazo por lo que está en la 1 y aquello que había copiado en la variable lo pongo en la posición 1, ¿sí? Enroco la posición 0 con la posición 1, haciendo esos tres pasos. Entonces, esto va a ser el, este es el estado inicial. Vamos a copiar este estado inicial y vamos a empezar a pensar qué comparábamos. Habíamos llegado a la conclusión que una de las formas que tenía el burbujeo, había propuesto un compañero, era comparar la posición actual con la próxima. ¿sí? O sea, la posición actual con la de al lado. Eso quiere decir que yo estaría comparando esto con esto. ¿sí? O sea, la posición actual con la posición de al lado. Vamos a resaltarlo así no nos perdemos. Lo que estaría comparando es esto con esto. Eso quiere decir que, y si fuese un ford lo que estoy tomando es cuando i vale 0, y la de al lado es i más 1. O sea, en ese momento vale 1. Comparo esto con esto. ¿Bien? Sabiendo que tengo que dejar el número más grande del lado izquierdo, siempre me voy a tener que preguntar si el i más 1 es más grande que lo que está en la, en, en la posición i. Y, y en ese caso hacer un enroque. Entonces, en este caso, llego a la conclusión de que no hay swap para hacer, porque lo que está a la izquierda es más grande. ¿sí? Entonces ahí no hago swap. Copio. Pego acá abajo. Saco lo que tengo resaltado. ¿Por qué? Porque ahora no voy a comparar esto con esto. ¿Qué voy a comparar? Avanzo en 1 la i. Entonces i va a valer 1. Y i más 1 va a valer 2. Entonces voy a estar comparando esto con esto. ¿sí? Cuando comparo esto con esto, me tengo que preguntar si el 26... Es más chico que el 93 y como eso es verdad, tengo que hacer un swap. Entonces voy a anotar acá que en este caso sí decido hacer un swap. ¿Qué voy a swapear? Bueno, voy a poner el 26 acá y el 93 acá. ¿sí? El 54 va a seguir estando donde estaba y todo lo demás baja tal cual estaba. Vamos a sacar el resaltado. ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a comparar es el 26 con el 17. ¿Sí? ¿Y qué me tengo que preguntar? Bueno, yo los tendría que intercambiar si, solo, si esto fuese más grande que esto. Como no lo es, no tengo nada para swapear. Entonces pongo ahí que no realizo un swap y bajo todo como está. ¿Se entienden los pasos que voy dando? ¿O alguno tiene alguna duda? Se entiende. Se entiende, fantástico, muy bueno. Perfecto. Entonces, ahora me toca comparar esto con esto. Fíjense lo que va a pasar ahora. Este 17 yo lo tengo resaltado, ¿por qué? Porque si ustedes miran, es el número más chiquitito que tenemos. Y este algoritmo, una particularidad que tenía, que por eso se llamaba burbujeo, van a ver cómo este 17 empieza a recorrer esta diagonal hasta terminar en esta posición. ¿sí? ¿Por qué? Porque es el número más chiquito. Entonces, este algoritmo lo que me va a permitir... Es, en una pasada, lograr que el elemento más chico quede ubicado. ¿Se entiende? Eso lo habíamos descubierto ayer después de darle toda una vuelta a este algoritmo. Pero bueno, ahora vamos a, eh, vamos a ver qué pasa con eso. O sea, yo ahora comparo el 17 con el 77 y llego a la conclusión de que los tengo que intercambiar. Porque el 77 es más grande. Entonces, estoy obligado a poner el 77 acá, a poner el 17 acá... Y el resto baja igual, ¿sí? Lo bajo igual, lo bajo igual. Sacamos el resaltado de acá, porque ya ese no es el que voy a comparar en este paso, sino que voy a comparar este con este. Pero antes voy a indicar, para no perdernos, que acá también hice un swap. Si comparo el 17 con el 31, vamos a resaltarlo, también me encuentro con que tengo que hacer un swap, ¿sí? O sea, podría bajar todo igual y cambiar en el lugar donde está. El 31, de paso ya le sacamos el resaltador, por el 17. Y en este paso, indicar que hice un swap y voy a comparar ahora el 17 con el 44. Sí. El 17 con el 44 también me encuentro con que lo tengo que swapear. Entonces, pongo el 17 acá, pongo el 44 acá y el resto baja igual. ¿Se entiende? Perfecto. Sigamos avanzando entonces. Sacamos el resaltador sobre el 44 y ahora vamos a comparar el 17 con el 55. Entonces el 17 y el 55 también llegó a la conclusión que como el 55 es más grande, tengo que intercambiarlos. Entonces el 17 viene a parar acá y el 55 viene a parar acá. Sacamos el resaltador del 55 y bajamos todo esto tal cual está. ¿Qué me queda ahora por comparar? La última comparación, el 17 con el 27. Bueno, si los comparo, ¿a qué conclusión voy a llegar? Que los tengo que intercambiar. O sea, que el 17 viene a parar acá y el 27 viene a parar acá. El resto baja igual. En este último paso, vamos a anotarnos para no olvidarnos que en todos estos pasos hicimos swap. En este último paso... Esta fue la última comparación. ¿Por qué? Porque si yo quisiera hacer una comparación más, tendría que comparar el 17 con el de al lado. Y eso no es posible, porque nuestro índice máximo es 8. Entonces nos habíamos dado cuenta también, después de analizarlo, que teníamos que iterar uno menos que hasta el final del array. ¿sí? ¿Por qué? Para que no nos pase esto, para no tratar de comparar el último elemento con uno que no existe. Entonces, al llegar a esta posición, sé que no tengo nada más que hacer. Ahora, también... Después de, de haberlo investigado, nos habíamos dado cuenta que sí el, la manera a nivel algoritmo que teníamos de darnos cuenta de que teníamos que seguir ordenando, era que todavía habíamos realizado algún swap en, en, en toda esta pasada. Entonces volvíamos a iterar, volvíamos a dar una vuelta de ordenamiento. ¿Eso qué implica? Bueno, me voy a copiar esto como quedó y voy a empezar de nuevo a ordenarlo, ¿sí? Entonces vengo acá, lo copio como quedó y lo vuelvo a ordenar. Ahora, ¿cuál es el número más chiquitito de los que nos queda? ¿Cuál sería el número más chico ahora? 26. Bien, el número más chico es este. Entonces vamos a darle algún color como para no perderlo de vista. ¿sí? Ahí tenemos el 26, ahí está. Bien, vamos a ver cómo se mueve. Si lo que yo les digo es verdad, este 26 tendría que quedar en esta posición al final de esta iteración. ¿sí? O sea, si está todo bien, tendríamos que poder encontrarnos con que el 26 va a quedar acá y que el 17 obviamente no se va a mover porque ya era el número más chiquitito. O sea, esto sería como la predicción. Vamos a ver qué pasa. En el primer paso, copio exactamente todo igual y lo que yo estaría comparando es esto con esto. Si comparo esto con esto, me doy cuenta que tengo que hacer un intercambio. Entonces voy a notar acá que hago un swap y el swap pasaría a poner el 93 acá y poner el 54 acá. El resto baja igual. A partir de este momento lo que, lo que tengo que comparar es el 54 con el 26... ¿Tengo algo para hacer? No, porque el 54 es más grande. Entonces esto baja exactamente igual. Y acá puedo anotar que no hice un swap. Vamos a sacarle el resaltador para indicar que ahora voy a comparar el 26 con el 77. ¿Sí? ¿Tengo que hacer un swap? Sí, tengo que hacer un swap porque el 77 es más grande que el 26. Entonces vamos a bajar todo como está. Y ponemos a... Nuestro 26 ahí y nuestro 77 acá. En este paso que tengo que comparar el 26 con el 31. Acá me voy a anotar que hice un swap para no olvidarme. El 26 con el 31 también tengo que hacer un swap, así que ya lo dejo anotado y bajo. ¿Sí? El 31 pasaría acá. Y el 26 pasaría a ocupar esta posición. Fíjense cómo el 26 se empezó a ir hacia la derecha, ¿sí? Para terminar acá. Vamos a hacer que ese 31 no esté más resaltado. Así podemos ver que lo que queremos comparar es el 26 con el 44. 26 y 44 también los tengo que intercambiar. O sea, sigue el 26 cada vez más hacia la derecha. Pongo el 44 acá. Pasaría acá a estar el 26... Y ahora comparo el 26 con el 55. ¿Los tengo que intercambiar? Sí, porque el 55 es más grande. Entonces, copio todo igual. Perdón. Ahí. Copio todo igual y el 55 vino a parar acá. Y el 26 vino para acá. Los intercambié. ¿Qué tengo que comparar? El 26 con el 27. ¿Los tengo que intercambiar? Sí, porque el 27 es más grande. Entonces, voy a copiar. Todo igual, pero... Voy a poner el 26 acá y el 27 acá. ¿Qué tengo que comparar ahora? El 26 con el 17. ¿Tengo algo para hacer? No, no tengo nada para hacer porque acá el 17 sí ya es más chico. Entonces, tal cual lo habíamos previsto, el 26 pasó a ocupar esa posición. Bueno, acá vieron que hicimos todo swap, no lo habíamos anotado. El 26 pasó a ocupar esta posición. Como hice por lo menos un swap... Hice un montón, pero si hubiese hecho uno, sé que tengo que hacer una iteración más. Entonces, me voy a copiar de nuevo la lista y la voy a llevar a dar una iteración más. Esa es la posición inicial. ¿Cuál es el número más chico que tengo ahora? De los que quedan, obvio, el 27, como están diciendo ahí en el chat. Ok, O sea, si le puedo dar un color al 27, vamos a darle rojo. Podemos ver que es un, hay, hay como una particularidad, porque ese justo ya está ordenado, ya está en la posición final. O sea, estos tres números en esta pasada ya están ordenados. Entonces, ¿qué va a pasar en esta pasada? El próximo número más chico es el que se me va a venir a ordenar en esta posición. ¿Cuál sería? 31. Bien, el 31. Entonces, al 31 vamos a darle otro color, como para que se pueda ver. No sé si fue el mejor color, pero se entiende. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora qué pasa. Tengo estos números y qué puedo predecir que este 31 va a venir a parar acá. ¿sí? Entonces, vamos a copiar. No, no quise hacer eso. Vamos a copiar esto y vamos a empezar a comparar. Tengo que comparar el 93 con el 54. No tengo nada para hacer. ¿sí? O sea, ahí no hay un swap porque el 93... Esperen que aceptamos. El 93. Ahí. Eh, ya es más grande. Así que se va a quedar en ese lugar. No swap. Copio todo. Entonces. Aprovecho y me lo copio acá. Que ya está sin colorear. Me lo copio acá abajo. ¿Y qué voy a comprar ahora? El 54 con el 77. Acá sí tengo que hacer un swap. Porque el 77 es más grande que el 54. Así que me lo voy a anotar. Que acá sí tuve que hacer un swap. ¿Qué voy a swapear? Bueno, estos dos. Voy a terminar poniendo el 54 acá y el 77 lo voy a terminar poniendo acá. En esta pasada, ¿qué voy a comparar? El 54 con el 31. ¿Sí? ¿Tengo que hacer un swap? No, porque ya el 54 es más grande que el 31, entonces no los tengo que cambiar. Así que acá me voy a notar que no hago swap. Copio exactamente todo igual. Para abajo vamos a sacar... El resaltador, y a partir de ahora casi, o sea, Ya les podría decir que voy a tener que hacer todo swap Porque me acabo de encontrar con el 31 Que se va a querer ir hacia la derecha Entonces, acá tengo que hacer un swap Sí, porque el 44 es más grande Vamos a anotarlo Tengo que hacer un swap Entonces, vamos a swapear Perdón, vamos a hacerlo de uno Ahí El 44 Me lo agarro sin color, va a venir a parar acá Y el 31 Va a venir a parar acá Ahora que tengo que comparar el 31 con el 55, ¿tengo que hacer un swap? Sí, tengo que hacer un swap porque el 55 es más grande. Entonces me voy a anotar que voy a hacer un swap y me copio esto. Bien. El 31 vino a parar acá y el 55 vino a parar acá. Ahora que tengo que comparar, 31 con 27. A partir de ahora no va a haber swaps porque esta cola ya está ordenada. ¿Sí? O sea, yo voy a comparar esto con esto y no tengo que hacer un swap. Voy a comparar, vamos a poner al 31 sin resaltar. Voy a comparar esto con esto y no tengo que hacer un swap. Y voy a comparar al 26 con el 17 en la última pasada y tampoco tengo que hacer un swap. Porque esa cola ya quedó ordenada. Eso lo vamos a utilizar a nuestro favor dentro de un ratito. Vamos a ver una mejora que le podemos hacer al algoritmo con respecto a cómo lo codíamos ayer. Quizás no siempre tenga sentido llegar hasta el final. ¿sí? Quizás podemos ir achicando hacia donde llegamos, abusándonos de que sabemos que hay elementos que nos vienen quedando ordenados. Y eso hace que no tengamos que hacer swaps. ¿Sí? Ahora, lo, ahora nos, va, nos va a quedar claro cuando vayamos analizando que en cada vuelta que pegamos hay un swap menos que puede llegar a aparecer. Final del cuento, nos terminamos quedando con esto. ¿Esto está ordenado o no está ordenado? Bueno, a nivel de, del algoritmo no está ordenado porque hice algún swap. Entonces, ni lo pienso. Lo llevo a la próxima a ver qué sale. Lo llevo a la próxima. Y ahora, con ¿cuál sería el número más chico de los que me quedan? El 44, vamos a tratar de seguir encontrando algún color que nos permita resaltarlo. Eh, no sé si tengo muchos colores, ese medio que no se ve. Vamos a poner... Eh, este, yo qué sé. Pónganle que ahí se entiende. Tengo ese 44. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo de nuevo? Lo que yo puedo predecir. Y yo les puedo decir que seguramente el cuento termina con que esto va acá y este va a venir a parar acá. ¿Sí? Ese, ese es el final. ¿Por qué? Porque va como haciendo como una burbuja. O sea, se van acomodando ¿sí? los números más chiquitos hacia el final. Bien, arrancamos. Primera pasada. Me encuentro con esto. Comparo esto con esto. ¿Tengo algo para cambiar? No, no tengo nada para cambiar. O sea que acá no hay swap. Vamos a bajar. Vamos a bajar dos veces. Indicamos que en esto con esto... No tuvimos que hacer swap. Comparando esto con esto, no tuvimos que hacer swap. Y ahora tenemos que comparar esto con esto. Tampoco tenemos que hacer swap. ¿Sí? O sea, nos encontramos con esos casos donde no tuvimos que hacer swap. O sea, hasta ahí quedamos igual. Vamos entonces a copiar. Hasta ahora no hicimos ningún swap. Acá es donde me encuentro con que tengo que hacer el primer swap. O sea, cuando comparo esas dos cosas, me doy cuenta que el 55 es más grande. Entonces, si es más grande... Tiene que venir a parar acá y el 44 viene a parar acá. El resto baja igual. O sea, ese es el primer swap que metí. Me lo voy a anotar. Tuve que hacer un swap. Ahora voy a comparar esto con esto. Y ahora a partir de ahora no hay más swap para hacer. ¿sí? Porque todas las comparaciones que se van a dar ya dejaron esta cola ordenada. Pero, por las dudas, vamos a hacer todas. O vamos a analizar todas para ver que no hay ninguna por hacer. Tendría que comparar esto con esto, esto con esto y esto con esto. Vamos a resaltarlo y ahí podemos ver que no hay nada para cambiar, ¿sí? que esto ya está ordenado. O sea que sacando ese swap que metí ahí, no hay más swap para hacer. ¿Está ordenado el array? Ni lo, ni lo dudo, o sea, no me pongo a analizarlo. ¿Hubo un swap? Bueno, no está. Tengo que hacer una vuelta más. Estoy súper cerca, pero todavía falta. Vengo acá pego. ¿Cuál es el más chiquitito de los que me quedan? Bueno, el 54. Vamos a ver ahora qué color le encontramos. Vamos a hacerlo ahí medio marrón y vamos a resaltarlo un poquito. El 54 es el más chiquito de los que me quedan. ¿Qué puedo predecir? Bueno, puedo predecir que seguramente esto va a terminar acá y que este 54 va a venir a parar acá. ¿Está bien? Ahora vemos cómo hacemos que eso pase. Bien, de entrada, comparo esto con esto, ¿tengo algo para hacer? No, no tengo nada para hacer, está ordenado. ¿Esto con esto? ¿Tengo algo para hacer? No, no tengo nada para hacer porque está ordenado, pero cuando comparo esto con esto, sí tengo algo para hacer. Tengo que intercambiarlos porque el 55 es más grande que el 54, entonces podría aprovechar este que está sin pintar y intercambiar esto por esto, ¿sí? Entonces, vamos a ir anotándonos acá. Ahí no hicimos swap, acá no hicimos swap, pero acá sí hicimos un swap. Y ahora, a partir de ahora, si comparo esto con esto, no hay nada para hacer. O sea que ya podría medio que predecir que no hay swaps de acá hasta el final, pero por la duda lo vamos a decorar a ver qué sale. ¿sí? Esto va a ser... Hasta el final ya tiene la forma que necesitamos Pero, ¿por qué se da eso? Porque yo compararía en un paso esto con esto Y no tengo nada para hacer En otro paso esto con esto Perdón, esto con esto Esto con esto, esto con esto Esto con esto y esto con esto Y en ninguno de los casos tengo ningún intercambio para realizar ¿Sí? ¿Esto está ordenado? Bueno, un ser humano me podría contestar Que sí, pero mi algoritmo No lo sabe, ¿por qué? Porque por lo menos realizó un swap entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que llevarse esto a, a dar una vueltita más y en esa vueltita más determinar si está o no está ordenado. Bueno, obviamente está ordenado, pero ¿cómo se va a dar cuenta el algoritmo? Porque se va a ir dando cuenta de que no hace swaps. ¿Por qué? Porque compara esto con esto. ¿Hay que intercambiarlo? No, no hay que intercambiarlo. Compara esto con esto. ¿Hay que intercambiarlo? No, no hay que intercambiarlo. Compara esto con esto y va llegando siempre a la misma conclusión, que esto está ordenado, ¿sí? Que no hay que hacer intercambios. Entonces, vamos a, a poder llegar a la conclusión de que hacemos todos los pasos y no hay que hacer ningún swap. Con lo cual, llegamos, arribamos a la conclusión de que esto está ordenado, ¿sí? En la quinta pasada... Nuestro algoritmo se podría dar cuenta que esto está ordenado. Bien, hasta acá, antes que nos metamos a ver cómo hacemos para eh, codear esto, qué dudas le surgen, qué cosas no le cierran, o se entiende todo, está todo fantástico. Abran micrófono, hablen, ningún drama. ¿eh? A ver. ¿Ninguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, se colorean los que sabemos lo que van a ser los más chicos, al ojo humano, como para que vayan viendo cómo se van moviendo. ¿Sí? Y, igual, una, una consulta. Sí, dale, y, dale, dale. Es decir, no, no, no vimos, o sea, no. No lo vimos en tanto como una función de swap, sino como que estamos reemplazando un valor por el anterior, digamos. O sea, el valor de un, de un, de un índice dentro del array por otro. Eso es lo que sí, estamos bien. haciendo. Claramente, estamos cambiando lo que hay en la. O sea, hacer un swap es cambiar lo que está en la posición I por lo que está en la posición I más uno. Claro, claro. Pero es decir, no, no es que es una función que, que, que estemos haciendo. Es decir, estamos cambiando i por i más 1 o i más 2 por i más 1, y más 3 por i más 2 y así su, sucesivamente. Claro, pero tira, podrías hacer la función. Ya tenés todas las herramientas para hacerla. O okay. sea, vos ya podrías desarrollarte una función que se llame swap. No, vi, no es una función del lenguaje por defecto, pero vos podrías tener una función que se llame swap int desarrollada por vos. Okay, okay. Está bien. Esa, esa función recibiría dos punteros enteros y haría el intercambio. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Se entiende lo que hace este algoritmo? Bueno, este es más o menos el método que vamos a usar como para poder entender un algoritmo. Lleva un ratito... Eh, Explicarlo así paso a paso, pero lo importante siempre es entender lo que hace un algoritmo de ordenamiento. En internet van a encontrar videitos y yo qué sé, o sea, del sort, eh, del quick sort o del merge sort o el de insertion. Eh, y siempre algo así gráfico, o sea, que ustedes puedan ir viendo cómo se va ordenando paso a paso el algoritmo. Les va a ayudar a definir una estrategia para encararlo, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a arrancar en vez de un proyecto súper elaborado, vamos a arrancar desde nada. Pero primero nos vamos a quedar con una conclusión más. Que ayer, como era la primera vez, yo no quise meter ese ruido, pero hoy, que ya es la segunda vez, vamos a meter un ruido más. Fíjense lo siguiente. La primera, en la primera pasada, ¿sí? No, una pregunta sumo... con Rodrigo. Dale, dale, dale, Decime, Rodrigo. Tal vez está referida a lo que vos vas a pasar, pero... Después de la primera vuelta, nosotros podemos ir descontando elementos del array, ¿no? Que sea más chico el array, más chico, más chico, así recorre menos posiciones por cada iteración. Exactamente, pero no más chico el array. Vamos a recorrer, o sea, si yo ya puedo asegurar que en la primera pasada el 17 vino a parar acá, y, y James, yo ya sé que es el más chico, no tiene ningún sentido que haga en la próxima pasada esta comparación, y lo mismo, lo mismo puede pasar con la última iteración Donde ya sabemos que todas, está todo ordenado Mira, mira, con todas las ah, iteraciones okay. O sea, esta iteración no, ya en este no tendría sentido O sea, esta la podríamos poner en rojo No tiene sentido hacerla Si avanzamos un paso más No solamente no tiene sentido hacer esta Sino que esta tampoco ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estoy comparando a este con este Y a este con este Que ya están en su posición final Y si avanzo una más claro. No tiene sentido ninguna de estas tres okay. ¿Se entiende? O sea, que la conclusión a la que nosotros podríamos llegar es que en cada vuelta que vamos a dar, podríamos analizar un, un paso menos. ¿sí? O sea, ese límite que nosotros nos poníamos, que originalmente era el tamaño del array menos uno... Eso podría ser en la primera vuelta, en la segunda podría ser menos 2, y en la tercera menos 3, y menos 4, y menos 5, y menos 6, y menos 7, y cada vez analizar uno menos, porque ya no tiene sentido, porque ya esa cola nos quedó ordenada. sí O sea, no tiene ningún sentido esos, esos pasos que estamos dando. ¿Por qué? Porque ya están, los datos ya están ordenados. O sea, ¿Me siguen ahí? Eso sí, y una a... pregunta, ¿ese sí. método se llama igual, o sea, burbujeo, o tiene otro nombre, no sé cómo? Todos estos métodos, o sea, desde el que hacemos con los dos Ford, que es como el más precario, hasta el que vamos a ver ahora achicando la cantidad de vueltas que vamos a pegar, que es el más sofisticado, todos se llaman burbujeo porque van haciendo esto de en cada pasada te arrastran hasta el fondo al más chico o al más grande, depende con qué criterio estés ordenando. ¿Sí? De ahí viene el nombre de burbujeo, o sea, no es, no es que, no, no es un nombre muy técnico lo de burbujeo. Eh, Gracias. Todos se llaman burbujeo, pero hay algunos que son más ineficientes que otros. Después o sea, hacemos un pequeño programita, ahora como conclusión del que estamos por hacer, y de paso calculamos la eficiencia de los algoritmos, como para que ustedes entiendan que hay, al, hay maneras ineficientes de escribir esto, entonces yo gasto un montón más de iteraciones. Gastar un montón más de iteraciones para ordenar un array de 8 elementos, por ahí no es tan significativo. Pero cuando uno tiene que ordenar un array de 30.000 elementos, de 100.000 elementos, de un millón de elementos, no es lo mismo gastar más o menos iteraciones para dar una respuesta. ¿sí? Entonces, los algoritmos tienen que tender a ser más eficientes. Pero van a ver que con lo que conocemos hasta ahora y este algoritmo depende cómo lo escribimos, vamos a encontrar que es más o menos eficiente de estilo. Por ahora, vamos a tratar de hacer un ejemplo lo más simple posible acá, en el main, ¿sí? Para no desviarnos demasiado. Vamos a fabricar una función de ordenar y una de mostrar. Vamos a arrancar declarando un array, ¿sí? ¿Cómo declaramos un array? Bueno, un array, lo que teníamos que arrancar definiendo era de qué tipo era, después darle un nombre y... Entre corchetes definir la cantidad De elementos que tiene ese array Entonces Vamos a darle, no sé, imaginemos si, Para seguir un poquitito con algún ejemplo De lo de ayer, vamos a imaginar que son Edades, ¿sí? El array Le tengo que decir acá qué cantidad De elementos va a tener Vimos que una buena práctica era Generar acá una macro Un define Que me maneje La cantidad, ¿sí? Entonces yo qué sé No sé, si fuesen cantidad de empleados el array va a ser las edades de mis empleados bueno, yo acá ya lo manejo o si sea, acá quiero tener 1100 10 diez lo voy manejando desde ahí, ¿sí? y a partir de ahora utilizo esto en vez de hardcodear un número y tengo un solo lugar en el código donde tengo que ir a cambiar eso si es que lo necesito entonces ahí estaría declarando un array con 5 posiciones ¿cómo escribo en la primera posición y en la última como para tener una idea cómo se usa? bueno si yo quiero escribir en la primera posición, la primera posición sería la, la posición 0, entonces acá yo podría decir que tiene 34 años, y si quiero escribir en la última posición de ese array, es la posición 4, ¿sí? Como la primera es la 0 y tiene 5 elementos, va de la 0 a la 4. Yo podría ahora hacer un programa que le pide las edades a los... Eh, sí, puedo hacerlo, pero como no me quiero meter en ese tema, sino que lo que quiero hacer ahora es... Eh, probar el algoritmo que hicimos Directamente lo que lo que voy a hacer es mostrar una manera De que le pueden dar valores iniciales a una array Me voy a traer de este otro proyecto Que yo ya le di valores iniciales eh, Tal cual los del ejemplo Así nos queda exactamente igual Acá Bien Esto es solo para que nos quede igual que el ejemplo Son... Es el mismo punto de partida que tuvimos en el ejemplo que, que acabamos de hacer. Sí, Creo, que, sí, es el mismo punto de partida en el ejemplo que acabamos de hacer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entre llaves, ustedes pueden darle, y separado por comas, le pueden dar los distintos valores a las posiciones del array. Claramente acá esto es un error. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que en un array de cinco elementos quiero meter todo este choclo. No. Bueno, tengo que contar, es decir, bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. O sea que como mínimo el array tiene que ser de 9 elementos o más, pero mínimo 9 elementos. Entonces, esa es una manera de ya inicializar el array. No es que en cualquier parte del código pueden hacer eso, pero es una manera de inicializarlo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Va a ser bastante cómodo para poder probar, porque si no perdemos mucho tiempo cargando los datos a mano, ¿sí? O sea, yo tengo que pedir nueve datos para ver si pude ordenar bien. Es un drama. Entonces es bastante cómodo esto de dar valores iniciales. Y aparte, Una sí, ¿No, sería, ¿no sería de ocho? Porque empieza desde cero, ¿no? No sé si estoy confundido. No, estás confundido, porque, o sea, empieza desde cero el índice, pero el array tiene nueve elementos. Ok. ¿Bien? Desde el 0 hasta el índice 8. ¿Ok? Una, una consulta más. Sí, ¿Sí? Sí, sí. ¿Quién sos? Marco. Dale, Marruso. Eh, si yo inicializo el, el array como estás haciendo ahora, como, o sea, creo que es lo, lo que dijiste anteriormente. Eh, al, al, en el define, tengo que poner. Mínimo la misma cantidad, o puede ser más, no hay problema. Sí, obvio, no, no, puede ser. O sea, vos podés hacer un array de mil mientras que cargues menos de mil está todo bien. Ok. En general, lo que tenés que tender a hacer es que sea razonable el número que le estás poniendo, ¿está bien? Eh, no vas a declarar un array de 10.000 para cargar dos empleados. No, ok, ok. Ok. Bien, entonces, estamos en este caso. Tenemos ahí ya cargadas las edades, entonces nos evitábamos esto de tener que ir y pedirle al usuario. Si lo estamos haciendo para practicar, todo bien, pero ahora no nos queremos desviar. O sea, yo ahora quiero concentrarme en el algoritmo de ordenar. Entonces, está bueno que ya el array esté desordenado de una manera que cada vez que yo le dé play a mi código, sea de la misma manera. Entonces, si yo estoy buscando algún problema, voy a poder encontrar cuál es el patrón del error. Si yo cada vez que le pedir nueve datos al usuario, y a veces los cargo de una manera, a veces los cargo de otra, entonces eso, como estoy cambiando el input, también va a ser más difícil de poder encontrar un patrón, una, una manera de comportarse al error que estoy teniendo. ¿sí? Entonces, ahí arranco con esos datos eh, ya remachados en el array. ¿Qué podemos hacer de entrada para ir calentando motores? Bueno, podemos hacer la función que imprime los datos. La función que imprime los datos podría ser una función, por ahora la vamos a hacer acá, después nos ponemos hacer una biblioteca de ordenamiento, pero por ahora eh, vamos a hacerla acá. Vamos a hacer una función que devuelve un entero, o no, eh, y le vamos a poner print array int. ¿Qué le tenemos que pasar a cualquier función que procese arrays, el puntero del array y el límite? Porque si no, no sabría hasta dónde procesar, hacia dónde, hasta dónde tiene que llegar, ¿sí? Entonces, ¿cómo le pasamos el puntero al array? Bueno, el puntero al array en este caso es un array de enteros, así que es int asterisco. Le voy a poner p array. Y aparte le tengo que pasar un límite, un límite, un size, un len. Llámenlo como quieran. Vamos a ponerle límite. Así se entiende que es hasta ahí donde puedo ir. ¿sí? El puntero al array y el límite. Entonces ahora ya vamos a hacer en base a este prototipo, nos vamos a hacer acá la función. No está bien hacerlo acá, pero esto a mí me permite tener en pantalla todo junto y para ustedes se les hace más fácil. Después la vamos a llevar, la podremos llevar a un archivo. Bien, ¿qué tenemos que hacer siempre en una función? Desconfiar de los parámetros que acabamos de recibir. Hay que desconfiar, siempre hay que desconfiar de los parámetros que acabamos de recibir. Entonces yo me voy a preguntar... ¿Qué recibí? Un puntero y un límite. ¿Qué puedo, ¿Qué puedo verificar cuando recibo un puntero? Bueno, que p array sea distinto de null. ¿Está bien? Eso va de cajón. Eso quiere decir que ahí adentro por lo menos me vino una dirección de memoria. Y aparte, ¿qué puedo verificar en límite? Bueno, en límite yo podría verificar... Que el límite sea mayor o igual a cero. No tiene sentido, primero, ningún límite negativo, ni tampoco tiene sentido eh, que el límite sea cero. Si me estás pasando una raíz y me decís que tiene cero elemento, ¿para qué me llamas a la función imprimir? No tengo nada para hacer. Entonces vamos a preguntar que sea mayor o igual a cero. Y ahí estoy en condiciones de hacer lo que me pidieron que haga. ¿sí? Obviamente, yo ayer les había contado una manera que, que me resulta práctica hacer, para informar el error, yo suelo declarar una variable que la llamo retorno, a esa variable le asigno un menos uno, que sería el valor de error, al toque pongo acá el return y devuelvo retorno. O sea, si yo no hago nada, mi función por defecto me va a retornar menos uno. Recién cuando pude hacer lo que quería hacer, que en este caso una vez que yo ya validé, sé que voy a poder imprimir el array. Recién en ese momento cambio el valor de retorno. Retorno, en ese momento le voy a poner un 0. Y ahora voy a imprimir. ¿De qué se trataba esto de acceder secuencialmente a un array para poder imprimirlo? Bueno, básicamente es hacer un for que vaya desde 0 hasta el límite e ir imprimiendo lo que hay adentro. Acuérdense que esta función sería una función tipo de vago, o sea, no, no es que una, no la estamos pensando para mostrarle los datos al usuario, sino que la estamos pensando para poder mostrar el estado original del array, ordenar, ordenarlo y después poder volver a mostrar en qué estado quedó el array. Entonces, vamos a declararnos una variable i, que es la que la variable i que es la que vamos a utilizar en el for, y vamos a hacer un for como siempre, desde, siendo que i empieza en cero. Verificando que i sea menor al límite e incrementando en cada pasada i en 1. ¿sí? Armo el for y acá adentro me voy a armar un print en modo debug, print f en c. Vamos a anotarnos acá tipo Debug. Es solamente texto. Y acá lo que vamos a ir informando es el valor. Vamos a poner el índice. Índice. Oh. Por ciento de. Vamos a dejar un espacio y vamos a poner valor. O sea, lo que está en ese índice, cuánto vale. Por ciento de. Coma, acá voy a imprimir la i, que es el índice, y acá voy a imprimir p, array, en la posición i. Punto y coma. ¿Sí? Una vez que tengo esto, ya podría tratar de usarlo. Entonces, ya el array existe, bueno, listo, ya puedo llamar a mi función print, array, ¿qué le tengo que pasar? El puntero al array. ¿Cómo, cómo, cómo obtengo el puntero al array? ¿Quién me contesta? ¿Qué tengo que poner? El nombre, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, el, una, una respuesta incorrecta sería, tenés que poner el ampersand. No. ¿Por qué no tengo que poner el ampersand? Porque la, el nombre del array, el nombre del array, hace referencia a la dirección de memoria del array. Entonces ya el nombre solito de la array, edades, ¿sí? Vamos a ponerle... Array, edades, para que nos quede más claro el ejemplo. Ya el nombre hace referencia a la dirección de memoria. ¿Cómo era el atajo para darle el estilo al código? Pregunta ahí un compañero. Si alguno se lo quiere decir. Hay una forma de darle estilo al código que es escribir con estilo el código. Ese no falla. Eh, bien, array, edades, y aparte le tengo que pasar el límite. ¿Cómo sé cuál es el límite? Bueno, es ese que tengo ahí en... QTI, límite, la cantidad de empleados, y ya. ¿Sí? A edades, ya es la dirección de memoria. Cantidad de empleados, le va a pasar ese 9. Vamos a ver qué salió hasta acá. Guardo. Dice que no tengo errores, no tengo warning. Muy bien. Vamos a correrlo. Y nos encontramos esta porquería que hicimos nosotros, que, ¿por qué es así de feo? Porque ni siquiera le pusimos un salto de línea. Podríamos haber sido un poco más... Prolijos y haber puesto por lo menos acá un salto de línea, así nos queda más bonito. Lo guardo, le doy play y ahí veríamos el contenido de nuestro array. ¿sí? Nada, nada demasiado maravilloso, pero esta función de debug, o sea que la, la podemos utilizar para, para ver qué onda, nos va a servir para ir viendo si quedó o no quedó ordenado el array. ¿sí? Y básicamente nos permitió hacer como un pequeñísimo repaso con respecto a cómo pasar como parámetro un array. ¿Preguntas hasta acá? ¿Tiene que haber alguna pregunta, alguna duda? De paso... Sí, escucho, escucho. ¿Quién sos? No sabemos quién era. Bien. Alguien abrió el micrófono, pero no sé quién es. A ver. Nadie. Mauricio. Sí, dale, ¿quién sos? Consulta, Tomás, Roger. Ahí, cuando ponemos el límite. Eh, sí. Si ponemos menor igual, llegaría al índice 9 que no existe, ¿no? Claro, por eso tenés que poner menor. Porque a mí me interesa ir de 0 a 8. Gracias. Copado. Miren, ahí les acabo de pegar la forma de documentar, ¿sí? No, siempre hay que... Chorir, eh, se llama Doxygen, este estándar. No, pretendo que, no pretendemos que se lo acuerden de memoria, porque nadie se lo acuerda de memoria. Entonces, se lo, se lo roban de otra función. Yo justo acá me lo robé de la misma, así que ya lo tengo escrito, pero me sirve para explicarlo. Tiene que tener exactamente esta forma. Eh, ¿Por qué? Porque después vamos a usar una aplicación que... Nosotros le, le pasamos nuestro proyecto y nos elabora la documentación. Nos va a hacer como una página web eh, con, con la documentación navegable, ¿sí? Y explicando qué hace cada función, qué parámetros recibe y cuestiones por el estilo. Para ver esa magia al final del túnel, necesitamos respetar exactamente la, la norma y la forma de trabajar. Que no es muy difícil, miren cómo funciona. Siempre hay un pequeño resumen que se llama Brief de nuestra función. Acá lo que tenemos que poner es. ¿Qué hace la función? Imprime a modo de val de información de un array de enteros. Perfecto. Después tenemos. Según cuántos parámetros hay. Más o menos cantidad de líneas de estas que se llaman param. ¿Sí? Si tengo cinco parámetros. Hay cinco de estas. ¿Cómo lo vamos a documentar? Bueno. Esto va tal cual. Y después acá ponemos nombre del parámetro. Espacio y la descripción. ¿Qué es ese parámetro? ¿Sí? Yo tengo que poder leer eso y saber qué te tengo que pasar a tu función. De estas tenés tantas como haga falta. Y por último, hay una sola, el retorno. ¿Sí? ¿Qué hace el valor de retorno en nuestra función? De esta manera, a partir de ahora mismo, vamos a documentar todas las funciones que escribamos. O sea, todas van a tener esa explicación. Vamos a arrancar por ahí. Vamos a arrancar pegando eso... Nos lo copiamos del que tenemos y empezamos documentando la función. Eso también nos ordena un poquito la, la idea de qué queríamos hacer. O sea, ya nos. Al tratar de explicarlo, ah, esta función hace tal cosa. A veces nos encontramos que la explicación que estamos dando es media ridícula y nos arrepentimos de la función que estábamos por hacer y nos damos cuenta que quizás deberíamos hacer dos funciones distintas o algo no entendimos. ¿sí? Es una buena manera de tratar de explicarlo antes de empezar. ¿Se entiende esto de la manera de documentar? Sí, sí. Buenísimo. Fantástico. No, solo sí. Esos tres, eh, ¿Quién sos? Lucas. Pardon. Dale, Lucas, decime. Eh, no, solamente... El nombre nomás, el nombre alcanza. No, no hace falta apellido. Eh, re return, Param, Brief. ¿Solamente esos tres tiene? Sí, esos tres son los que vamos a usar. Brief, Param y Return. Ok, entonces lo hice bien. Está, de eso, o, o sea, lo que hay que hacer ahora es todas las funciones que hagamos hacer eso. Aunque me vean o no hacerlo a mí, pero las de ustedes ya les tienen que quedar siempre con esa explicación, yo voy a tratar de hacerlo siempre, para que lo, lo, lo elaboren como una forma de trabajar. O sea, primero piensan la función, tratan de explicar para qué sirve, tratan de explicar los parámetros, y después se ponen a codear la función. ¿Sí? Vamos a ir un poco por ahí. Perfecto. Bueno, copado. Ya tenemos nuestra función que imprime. Medio que me puedo robar lo que me puedo robar. Y vamos a, fa a fabricarnos la función que ordena. ¿sí? Vamos a empezar a hacerla bien esta función. Vamos a arrancar. Ahí. Vamos a llamarla ordenar. Eh, ordenar, por ahora después vamos a hacer un, un par de alternativas bien, ¿qué hace la función? bueno, no, nada de todo esto ordena ah, vamos a anotar por ejemplo que vamos a aplicar ah, no, no, no no vamos a aplicar, ordena ordena una raíz de enteros eh, de manera descendente ¿no? En este caso Recibe el puntero, sí, recibe el size Perfecto Y retorna 0 eh, Vamos a hacer una cosa, vamos a retornar La cantidad de iteraciones que nos llevó a ordenarlo ¿Sí? Que es un número positivo Entonces nosotros podíamos, podríamos retornar eso Para avisar que salió todo bien Y el menos 1 para indicar que hubo un error Así que Vamos a decir que retornamos cantidad de iteraciones necesarias para ordenar. Vamos a contar cuántas iteraciones tenemos para lograr ordenar. ¿sí? Todo eso si está ok o menos uno para indicar un error. Perfecto. Vamos en condiciones de empezar a ordenar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende lo que queremos hacer con nuestra función? Bien. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a ordenar por un método que es este burbujeo. Y vamos a reformarlo un poquitito para, para que sea como la versión más óptima. Que es lo que recién analizamos en el Excel. Básicamente, este, este método implicaba comparar el, el, la posición actual con la próxima. sí, Y seguir iterando hasta que nos demos cuenta que no hicimos ningún swap. Yo voy a arrancar generándome un flag que me indique si hice o no hice un swap. ¿Sí? O sea, de entrada voy a, voy a tener un, un, un flag que me va a indicar si hice o no un swap. Ahora, ahora vemos cómo, cómo lo utilizamos. Sé que voy a tener que utilizar una i para el for. Sé que voy a tener un contador que es el que voy a utilizar para ver cuántas veces iteré. Eh, y bueno, ahora vemos Qué nos, nos depara el destino Vamos a arrancar a iterar Vamos a hacerlo con un do A diferencia de lo que hicimos ayer Que lo hicimos directamente con un while Vamos a hacer un do que es, Vamos a arrancar a tratar de iterar Y qué va a ser el while Bueno, el while va a ser Que voy a seguir iterando Mientras que flag swap Sea igual igual a 1 Modo Disney O mientras flag swap sea verdadero, ¿no? Que como va a tener un 1, ya está, con esto alcanza. Así que ahí tengo la estructura de iteración. Por otro lado, me voy a generar acá mi variable retorno, como hicimos en el, en el ejemplo de arriba, y sé que voy acá, la última línea que voy a hacer va a ser return, retorno. Bien. ¿Qué voy a hacer? Bueno, de entrada voy a validar, voy a Validar como estoy recibiendo un puntero y estoy recibiendo un límite, sé que cuando recibo un puntero tengo que preguntar si p array es distinto de null y como recibí un límite, a mí me interesa saber si el límite como mínimo es mayor o igual a cero. Si estoy en esa condición, bueno, podemos arrancar. Esto me quedó afuera, vamos a llevarlo para allá adentro. Ok. Bien, entonces estoy en condiciones de empezar a ordenar. Cuando arranco el do, o sea, cuando empiezo a dar la vuelta, yo voy a ser optimista, voy a pensar que es la última vuelta que pego. Entonces, para que eso sea así, excepto que haga un swap, voy a agarrar el flag swap y le voy a poner un cero. Arranco optimista, diciendo, no, ya está, esta es la última vuelta. En esta vuelta me quedo ordenado. Listo. Y ahora me voy a meter recién en el for. ¿Cómo era el for? Bueno, habíamos dicho que era, vamos a hacerlo simple y después le hacemos el ajuste para performance. O sea, de entrada vamos a hacer un for que llegue siempre hasta el final, no que se vaya achicando. Entonces, eso sería un for relativamente simple, es un for que iría desde i igual a 0, mientras que i, en este caso, sea menor al límite menos 1. eso ya nos habíamos dado cuenta para no pasarnos, como yo siempre estoy comparando el el contenido de la raya en la posición i contra el contenido de la raya en la posición i más 1, si yo llego con i hasta el límite voy a estar comparando el último elemento contra la nada misma, entonces para no hacer esa macana tengo que cortar la cuenta un puntito antes, ¿sí? Y ahora le voy a decir que i la incremento, ¿bien? ¿Hasta acá me van siguiendo? Alguno rápido que conteste con audio, porque sí, Mauricio, me, me, me agarra la paranoia de ayer que no me escuchaban. Consulte, ¿quién quería consultar? Sí, Tomás ahora cuando, de, cuando declaramos, sí, flag swap, ¿no había que inicializarle en uno? ¿No hacía falta? arriba? No, de no, no, porque ahora yo ya lo inicializo acá, en cada vuelta le doy un valor inicial. ¿sí? O ah, sea, okay, yo okay. De, de entrada arranco optimistas, creyendo que no voy a volver a pegar una vuelta, o sea... Eso quiere decir que excepto que yo haga algo acá adentro, en la próxima pasada el flag este es falso. Entonces esto no se vuelve a hacer, oh, okay. ¿sí? Está bien. Ok. ¿Alguna sí. otra duda hasta acá? Suelta, Nicolás. Esto, eh, o sea, el flag no lo inicializó porque, digamos, ahora está haciendo, o sea, está utilizando un do while, o sea, siempre vas, va a ejecutar todo lo que viene después del do, digamos, ¿no? Claro, o sea, el flag se va a inicializar en cada vuelta, no es que, o sea, no es que es un flag que tiene una inicialización única, como podría ser un flag once. O sea, cuando vos querés hacer un flag para que tu aplicación haga algo una vez sola. En ese caso, vos a un flag le das un valor inicial, cuando realizaste esa acción, después le cambias ese valor, entonces nunca más haces esa acción. Imagínense, no sé, una aplicación que, una aplicación de celular que muestra un splash. O sea, si ustedes cierran eh, Instagram, por ejemplo, en el momento que abren Instagram, si, si estaba cerrado de verdad, no si estaba en segundo plano, les va a aparecer eh, una, como una ventanita de Splash, donde ahí se enteran que Instagram y Facebook son la misma empresa. Bueno, eso pasa solamente una vez en la aplicación. ¿Cuándo? Cuando la aplicación es lanzada. Entonces, en ese caso vos te podrías hacer un flag, que lo llamás flag Splash, le das un valor inicial, le pones cero, y después en tu aplicación preguntas: si eso está en cero, muestro el splash. Y para no mostrarlo nunca más, ese flag lo cambio de valor y lo pongo en el valor contrario al valor inicial. Entonces nunca más lo muestro. Ese claro. sería un flag que lleva inicialización. Ah, pues en este sí. caso, en cada vueltita, yo le voy a dar un valor como inicial, to en todas las vueltas. ¿Sí, Nico? Perfecto. sí, sí, perfecto. Ok, copado ¿Profe? Sí, uno que entre, dale ¿Quién sos? Bruno eh, Bruno, decime. Eh, ¿Por qué el flag swap No tiene ningún valor? ¿Qué tengo que asumir? Eh, ¿Que es igual a que ¿A uno o a cero? ¿A dónde? ¿Acá donde lo estoy pintando? Exacto No, acá el guay Nosotros habíamos, habíamos dicho eh, Que todo lo que no era cero Era verdadero Claro, pero eso no se aplica en C. ¿Cómo no se aplica en C? No era que todavía no estaba el true o el false en C. ¿Que no... no, no. El true o el false, olvídate, no importa. Es una sofisticación eso. Todo lo que no es cero, el número cero, es verdadero. Okay. El único falso que tiene C es el número cero. Entonces, si yo acá quiero seguir iterando mientras que, estas, mientras que esto sea verdadero, en modo Disney, yo puedo preguntar, mientras que Flag Swap sea igual igual a 1 Pero ahora, clase 6, ya podemos sacarle la ruedita a la bici y verlo de esta manera. sí, O sea, eso es verdadero, excepto que sea cero. Y en no, ese perfecto. caso sería falso. En cualquier otro lenguaje te, te acepto, entiendo que es ahí. Pensé que en C no lo tomaba de esa manera. Sí, sí, sí, es así. Listo, listo, gracias. Dale, copado. ¿Alguien más? Estaba sí, parte de Bruno. Eh, Alejandro, le quería Ale... hacer una consulta también referente a eso. ¿Puede ser que en algunas ocasiones no tome y sea necesario sí comparar contra uno? No. Eh, me pasó comparando con una función, si devolvía, si retornaba uno, y no pasaba. Entonces, cuando lo igualaba recién a uno, sí ingresaba en el if. No sé si... Sí, tendría que alto. verte ese, ese extracto del código. O sea, la regla es esta que yo te digo. Todo sí, es pero... verdadero excepto el cero. No, no, sí, sí, o sea, probé, justo ayer, como lo había indicado ayer, después lo probé y no, no, no me iba a funcionar. Entonces, recién cuando lo igualaba a uno, sí ingresaba, pero por eso no sabía si era siempre, o por ejemplo, yo estaba haciendo la, estaba igualando, ahí adentro estaba poniendo directamente la llamando a la función. O sea, sí, está bien. ¿no? La, pero, si la función digo, siempre retornaba un valor, eh, no, a ver, lo que me estás diciendo a priori está bien. Si querés pasarnos eh, el código por Slack y lo vemos. Ok, ahora sí los paso Gracias. Eco. Y lo, lo chusmeamos a ver qué, qué, qué hiciste Para que no te quedes con una idea que no es eh, ¿Sí? o sea, El es. falso es el, el único falso es cero Cero, excepto que ahí haya un cero El resto es verdadero Tómenlo así Perfecto. Ahora lo Dale, gracias. copado ¿Alguien más quedó con esto o no? Seguimos Perfecto, bueno Entonces más o menos acá ya armamos Como una maquinita que va a iterar el for hasta el límite. Y excepto que yo haga algo, el while ese no se va a cumplir. Y va a salir de acá. ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando quiera forzar una vuelta más del while? Voy a poner flag swap en uno. ¿Cuándo voy a hacer eso? ¿Cuándo hago un swap? Vamos a ver de qué se trata esa historieta. Yo tengo que comparar todo el tiempo para determinar si tiene sentido o no hacer un swap. Tengo que estar comparando... La posición actual del array con la próxima, ¿sí? O sea, yo tengo que hacer un if que me permita comparar el p array en i Versus el p, ahora vemos si mayor, menor, array en i más 1 ¿Sí? Esto es lo que yo tengo que comparar Lo podré comparar o por menor o por mayor Depende como yo lo quiera ordenar, ¿Sí? O sea, si yo quiero intercambiar cuando el que está a la izquierda es más grande, o si yo quiero intercambiar cuando el que está a la izquierda es más chico. ¿sí? Bien, eso le permite ordenar esto, patas para arriba, patas para abajo. Vamos. Si se da eso, recién en ese momento, ¿qué cosas sé que tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer el swap, pero para no olvidarme, lo primero que tengo que hacer es cambiar el flag de swap. Ponerlo en 1. Eso va a forzar una nueva vuelta del while. ¿Sí? Vamos acá. Perfecto. Entonces, recién en este momento estoy en condiciones de hacer el swap. ¿Qué es hacer el swap? Bueno, hacer que lo que está en la posición i viaje a la posición i más 1. Y lo que está en la posición i más 1, viaje a la posición i El lenguaje no tiene nada para hacerlo mágicamente. Entonces, no me queda otra que pasar por una variable auxiliar. Esa variable la vamos a llamar... No sé, buffer, por algún nombre. Y vamos a hacer lo siguiente. En buffer voy a guardar lo que tengo en p array de i. Como ya guardé lo que tengo en p array de i, ahora sí acá podría copiar lo que tengo en p array de i más 1. Y por último, en p array de i más 1 puedo poner finalmente lo que tenía en buffer. Básicamente lo que hice ahí en tres pasos es hacer un intercambio, ¿sí? Hacer viajar lo que tenía en la posición i a lo que tenía en la posición y más uno y lo que tenía en la posición y más uno, hacerlo viajar a la posición i. Acá voy a inicializar en cero esta variable contador para ver cuán performante es mi algoritmo. Cada vez que doy una vuelta en el for, voy a incrementar ese contador. Esto no es que hace falta hacerlo, lo vamos a hacer ahora para ver cuántas, cuántos pasos le lleva a este algoritmo ordenar, ¿sí? para después poder compararlos con otros algoritmos. Vamos a probarlo, a ver si estamos bien y ahí nos sacamos alguna duda que nos haya quedado. Tenemos un warning, eso no puede ser. Int retorno, perfecto, miren, me está, diciendo, me está avisando que en algún momento yo estoy retornando eso sin haberlo inicializado, ¿sí? que es una posibilidad, tiene razón. Nosotros habíamos dicho que creamos la variable de retorno y le dábamos como valor inicial menos 1. Por eso es importante sacar los warnings porque a veces atrás del warning se puede ocultar un problemón. No tengo errores, está todo perfecto. Bien, bueno, nada, tampoco lo usé, así que no puedo mostrar mucho. Acá estaba desordenado el array. Lo que tendríamos que hacer nosotros es sí, ordenarlo. Sí, dígame. Ahí no, ibas, no dijiste que ibas a retornar la cantidad de iteraciones que. Sí, ahí lo ajustamos. Dame ah. un segundo. Sí, sí, sí, tiene razón usted. Eh, print no, vamos a ordenar. Ordenar a raíz de enteros. Y acá lo que dice el compañero, que tiene razón, nos comimos trabajar con este contador que una vez que estábamos para salir y habíamos salido porque estaba todo bien, en retorno nosotros íbamos a imprimir lo que tenía ese contador. ¿Sí? sí ese era, era como el cuento Entonces mi idea era que acá fuera, Si salió todo bien ¿Cómo puedo verificar si salió todo bien? Bueno, puedo meter la llamada de la función Adentro del if Vamos a empezar a hacer esto, que es lo que se suele hacer Preguntar si esto Si está todo bien Esto me tiene que haber devuelto algo mayor que cero ¿Sí? Y si está todo bien Ah, pero esperen Como eso que me devuelve lo pues voy a el también, ¿no? Sí, ser? ahí lo llevo Lo llevo para arriba Vamos a poner acá, vamos a generarnos una variable que se llama respuesta. Porque después la voy a querer imprimir. Entonces vamos a poner acá respuesta igual a la llamada de la función. Me voy a fijar que eso sea, que respuesta sea mayor que cero. Y si fue mayor que cero, está todo bien. Quiere decir que la voy a poder imprimir. Y Eh, vamos a poner un saltito acá de línea ¿Cuántas nos llevó? Coma, respuesta Bien Y acá lo que nos decía el compañero Que es verdad Nos está faltando Tenemos la, la del print Pero la de ordenar no, no llevamos la firma o prototipo allá arriba. Entonces también eso podría desencadenar en un warning. ¿sí? A pesar que todavía no la estábamos usando. Vamos a dejar un espacio acá y este no, no tiene ningún sentido. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo? Imprimimos el array. Llamamos a la función que ordena. Si salió todo bien, imprimimos la cantidad de iteraciones. Vamos a meter acá un par, un par de saltitos de línea más. Como para separarlo de lo del array, vamos a meter dos acá y dos acá, la cantidad de iteraciones, que eso nos va a permitir medir, ahora en cuanto vayamos ajustando el array, si fue más performante o menos performante, ¿sí? Vamos a compilar, primero tengo que salvar, salvo, compilo y le doy play, bien. Primero, el array desordenado, me dice que le llevó 48 iteraciones, ¿Sí? Y al final del cuento, el array ordenadísimo. Bien, vamos a tener en mente ese 48, ¿sí? Yo para no olvidarme, me lo voy a anotar. Hasta acá, esperen. ¿Qué preguntas les surgen? ¿Qué dudas les surgen? Ya sabemos que esto ordena. Y que le llevó 48 ordenar esto. ¿Qué dudas surgen hasta acá? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Quieren aclarar algo? ¿Quieren ver algo? Lo que sea. O sea, eh, esto incluye las iteraciones... Eh, que, que se hicieron de más, inclusive cuando ya eh, el, el número menor, digamos, iba ya quedando al final. Sí, sí, claramente. Ok. Pero miren, si el array ya está ordenado, ¿sí? va a tardar menos. Fíjense, el array ya está ordenado. Entonces yo ahora, ¿por qué? Porque acá, acá es donde tuvo este valor inicial. Acá estaba desordenado, no sé qué. Vamos a, ordenar, vamos a decirle que lo ordene una vez más. Que lo ordene, que lo imprima, no pasa nada. Está todo bien, lo hacemos que haga todo esto de nuevo. Vamos a hacer eso y ahora acá le vamos a decir de nuevo que lo ordene. Y a ver cuántas iteraciones le lleva. Este imprimir acá está de más, no tiene ningún sentido. Es solamente para ver si tarda lo mismo la primera vez que el resto de las veces. Entonces, lo que a la primera conclusión que vamos a llegar es que la primera vez le llevó 48 iteraciones, y la segunda, 8. O sea, ya sin demasiada optimización, tenemos un algoritmo que no le lleva lo mismo si algo está más o menos ordenado. ¿sí? Si está más desordenado, le va a llevar más iteraciones que si está súper ordenado. Como mínimo, como piso, le va a llevar 8 iteraciones, que es pegar toda una pasada y darse cuenta que está ordenado. ¿Sí? Así que vamos a borrar esos dos valores Tenemos que este, este algoritmo le lleva 48 veces O 8 Depende cuán desordenado esté lo que se encontró Ahora bien El ajuste que yo les proponía hacer Era no llegar siempre hasta el final O sea, no llegar siempre hasta acá Ir llegando siempre uno menos Por cada vuelta que voy pasando O sea, yo le querría a esto restar algo más restarle otra cosa, o sea, no, que no siempre sea menos uno, que sea una variable que yo pueda controlar, sí, no sé, nuevo límite, la vamos a llamar esa variable, ¿está bien? Y cómo voy a ir calculando nuevo límite? Bueno, nuevo límite, la primera vez, la primer pasada de esa, de esa, vamos, vamos a cargarla acá, int nuevo límite la primera vez, si los parámetros que me pasaron están bien Estoy acá, antes de entrar Yo puedo hacer que Nuevo límite Sea igual a Límite menos 1 ¿Sí? O sea, hasta ahí no cambia nada Es lo mismo Le estoy restando 1 como venía haciendo. O sea, que lo que estaba escrito acá y lo que está ahora Es lo mismo Pero, ¿qué voy a hacer? En cada pasada la voy a achicar en uno. Entonces, una de las maneras de hacerlo, ahora lo hacemos de una manera más elegante. Fíjense, este algoritmo, ahora quedó ordenado, sí, quedó ordenado. Ya la primera vez tarda menos que el burbujeo clásico, tres menos, no parece muy significativo, pero es muy óptimo, tarda ocho para avivarse. Que, que ya se encontró con algo ordenado O sea que quiere decir Acá estamos como en los dos extremos El desorden total del principio Y encontrarme con algo ordenado Quiere decir que es un algoritmo que Cuanto más ordenado esté el set de datos Que pretende ordenar Menos va a tardar Vamos a fabricar El ordenar array int mal ¿Sí? ¿Eh? Que era como lo, por donde los recursantes ayer nos querían llevar. ¿sí? ¿Vamos a poder aprovechar algo de esto? Sí, algo vamos a poder aprovechar. Básicamente, se, las hago corta, se hace con dos for, el cuento eso, y con dos variables. Con una i y con una j. En vez de comparar la posición actual con la próxima, no se va se, se va a comparar con otro, con otro for, con otro índice. Esperen, me sale más simple si lo empiezo a escribir de nuevo que si trato de aprovechar esto. Así que lo voy a empezar a escribir acá. El primer for va a recorrer el rango completo. O sea, el primer for va a ser un for que va a ir desde i igual a cero, mientras que i sea, perdón, mientras que I sea menor a límite menos uno. Parecido a lo que nos pasaba a nosotros. Y aquí lo que vamos a hacer es incrementar i. Ese for adentro va a tener otro for. Va a recorrer. Va a ser el for de la J. Ese FOR va a recorrer desde I, o sea, siempre va a arrancar en donde este está parado más uno hasta que J sea menor al límite. Y en cada pasada va a incrementar J. ¿Sí? Este no lo voy a explicar en detalle porque nada más estoy haciendo esto para que vean que es pedorro. No para... O sea, lo que, lo que quiero demostrar acá es que es un algoritmo muy ineficiente. Y nada más. No, no, no, no lo voy a desglosar. No vamos a hacer un Excel. No vamos a hacer un paso a paso. No vamos a hacer nada de todo eso. ¿Qué hacemos acá? Bueno, acá sí, hacemos algo muy parecido a esto. Pero en vez de comparar... Y lo que vamos a estar comparando es la posición de i contra la posición de j. No existe esto de flag swap, no swap, es itera. Y vamos a guardar i. Una vez que tenemos guardada i, le vamos a meter lo que j tiene adentro. Y después vamos a meter lo de j. ¿sí? Cada vez que pegamos una vuelta, acá vamos a incrementar nuestra variable contador. Acá. O sea, cada vez que hacemos el segundo for, ahí. Vamos a incrementar el contador. Todo esto desapareció. Una vez que termino los dos for, a contador lo pongo como valor de retorno. Creo que no me comí nada, solamente cosas que no uso. Esto que no lo estoy usando, contador J y flag swap que no lo estoy usando. Vamos a llevar la firma para arriba. A ordenar array. Vamos a darle int mal. No es que está mal, es que nada más, que ya vimos algo más ineficiente y esto también es, van a ver que es muy ineficiente. Pero de manera descendente, mal. Perfecto. Vamos entonces ahora a nuestro main. Y en vez de llamar a esta función, directamente vamos a llamar las dos veces. Se acuerdan los números, ¿no? 48 y 8. Vamos a llamar a la que ordena mal. Perdón, la que y sigue imprimiendo bien, la que ordena, la que ordena mal. Acá. mal. Vale. Y vamos a hacer que lo ordene mal y después que a ver cómo se comporta con uno que ya está ordenado. A ver qué hace ahí también. ¿Se entiende la idea? ¿Me siguen? O sea, vamos sí. a ordenar con el burbujeo clásico, clásico, clásico. Y vamos una vez que ya está ordenado, vamos a hacer que ordene de nuevo. Porque nuestro algoritmo, hasta el original, la primera vez tardaba un montón, pero la segunda vez ya tardaba menos. Bien, miren, le llevó 36 iteraciones al burbujeo clásico. Lo cómico de este algoritmo es que siempre le lleva 36 iteraciones. Nunca se aviva de que se enfrenta a un array que ya está ordenado. Sí, Entonces eso hace que gasta el, un montón de tiempo de manera constante, o sea, siempre gasta esa parva de tiempo. Eso es el burbujeo clásico. O sea, 36 iteraciones en este caso, siempre.